Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Otro día más estamos aquí en la Torre de los Condenados. Y vamos a. por los siguientes dos niveles. Yo creo que me podrá dar tiempo a hacer dos niveles. Y he mejorado las habilidades con los primos de habilidad. Los dorados es que no sé a quién dárselo, tío. Yo creo que sería más adecuado. Buah16. Necesito daño en área ¿eh? Y vamos a daño en área Ya tengo con Bowser y con esta eh, Mario como está de vida Porque me interesa Aunque el daño a distancia es que Mario está muy tocado Bueno, puedo utilizar uno de recuperación Con Mario Creo que voy a usar a Mario porque ataca dos veces Y quieres que no, pues Oye, me puede venir bien yo creo que puede ser interesante Vamos allá, sobre todo al principio ¡Ay! Que no le he puesto Sparks Espera, vamos a darle Reiniciar batalla Efectivamente Reiniciamos batalla Vamos a emitirlo Vamos a ponerle los Sparks De este A este que por poco que sea, pues mira Nunca sobran eh, El acuacelerón, esto me da igual Pero este Que puede servir mm, mm, mm, Bueno Aumenta el daño te iba... Lo que me interesaba era Si aumentaba el radio Pero bueno, este estos no No aumentan nada Pero bueno Vamos para allá No, veamos... Podré saltar encima de... No sé si puedo saltar... Joder, macho... Aquí... ¿Puedo saltar encima de los ojos? No me deja saltar encima de los ojos... Bueno... Eh, tampoco puedo hacerle acelerones... Bueno, antes de nada vamos a mover a todos. Lo máximo posible. Creo que con Peach... A ver, un segundo. Con Peach puedo subirme aquí y quedarme protegida aquí. O protegerme aquí si llegase. Tengo ahí dos saltos. Vamos a hacer salto de equipo. con un poco de suerte ¡Uy! ¿Puedo dañar a todo esto? Espérate tú ¿Estos son algunos débil? Este es neutral, ¿no? Sin fortalezas ni debilidades ¿Y el otro? Débil a descarga, pues vamos a darle la debilidad de descarga Vamos a darle ahí. Y con este pues me he quedado un poco vendido. Así a lo tanto ya lo bobo. Tengo algún salto por aquí. No. No le doy a ese, pero a ese sí. Y me quito estos de aquí abajo... Me voy a quitar estos de aquí abajo, con Mario y con Bowser. Eh, con Mario, uno aquí y otro aquí. Y ya estaría. Esto es por ahora nada. Intentaron atacar a Peach. Me van dañando la roca. Vale, ni tan mal. Con Mario me acerco un poquito para que Bowser se mueva por la tubería. A ver... Puedo, puedo, puedo. Tú no puedes nada. Puedo sacar los mecha. No me van a servir de mucho esta vez. Pero sirven de distracción un poquito. No me puedo poner ahí detrás. Sería lo interesante. Esos se pueden quedar vendidos si les ataco. Puedo golpear a eso. Daño aquí dos, pero... ¿Qué más me da dañar aquí dos? Si me van a estar haciendo daño, ¿no? Daño a este. Mato a uno, de casualité. Y ya está. Le quito la protección. Me interesa Subir aquí. No puedo saltar, así que nada. Me quedo con Bowser. Y mato a estos dos. Y los de arriba puede que se muevan. Llego hasta ahí. A ver. No quiero. Mario. La técnica. Sí, sí que llega hasta ahí. Pues vamos a darle a la técnica. Y me queda esta. Me vamos. Voy a activar la protección. Espera, vamos a activar la protección. Aunque bueno, tengo aquí esto. Puedo saltar. Me activo esto, en vez de la protección, los tiro para abajo. No, pero los dos, el mismo, no, Mario. No tengo acelerón extra. Sorteo por aquí. Y voy a matar ya a estos. No te, me he dejado ningún ojo atrás, ¿no? No. Vale, pues creo que ya está todo lo posible Toca el enemigo Se mueven estos ¿Ah? Ostras, 500 y pico Oh, no explotas ahí Sería brutal que explotases ahí Vale, y mato a ese A ver Es que si no con Mario tampoco puedo pasar Pero, pero, pero, pero No puedo pasar por ahí Ah, ya decía yo Podemos activar esto así Mato a todos esos Y ya puede pasar Mario un poquito más eso se va fuera con Mario. Puedo ponerme tal que aquí a ver. Vamos a ver cómo está la situación. El daño de caída puedo si llegase hasta aquí Bowser tengo daño de caída. La explosión está a ver al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. No le da nada Tengo un acelerón Pero no llego ahí Con Peach puedo llegar ahí ¿Verdad? A ver, con Peach. Con Peach puedo llegar al de arriba Sí Pues Con Peach vamos aquí Activamos la protección. No llega Bowser, qué pena. Pero con Bowser aún no me he colocado, así que no he disparado. Agua en la mar, no llego de ninguna manera. A Bowser. Qué rabia, tío. Va, le voy a dar. No le iba a dar. Estaba pensando en no darle Pero creo que puede ser interesante proteger a Mario Que es el que menos vida tiene Matamos al ojo de arriba Con Mario Con Mario, con Mario, con Mario Vamos a darle ataque vampiro Disculpad Ataque vampiro Está claro que voy a matar a este y a ese yo creo que le voy a dar aquí así no es mucho lo que me voy a recuperar pero creo que es inteligente porque con pitch en el siguiente movimiento puedo porque a ese no le doy Porque con Bowser mato ese ojo y con Peach en el siguiente, igual puedo matar al ojo de allí del fondo. Les daño a los dos aquí. Se mueven por atacarle. Cago en la mar. Eso no he caído. Y no tengo protección con... Me lo matan, tío. ¡Qué rabia! Ah, pues no, me lo matan. Activamos esto. No me digas que no me puedo mover ahora Ay, la madre del cordero No puedo moverme Ah, bueno Puedo sor sortear Vuelvo por aquí ¿Hasta dónde llegas, Mario? Tengo que ir con Bowser ¿Dónde tiene el bazócaz. Creo que no necesito... Nada más Vamos con Bazooka Y hecho Hechito. Vale No, al final no ha muerto ninguno Uy, con Bowser Por aquí no puedo caer. Un poco de liadilla. No puedo. Qué poquito, qué poquito, qué mal. Bueno. Nos recuperamos ahí bastante vidita. Subimos de nivel, nivel 9. Perfecto, conseguimos lo que conseguimos y punto, pelota. No hay más. Nivel 9. Nivel 9, creo que estamos de ascensor. Nivel 9, falta 9 y 10. Vamos por minuto 14. Ya me iría al, hasta los 30 minutos. Creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí.